Como siempre, tengo todas las informaciones importantes nuestro portal Telenor. Hoy es mi último Top Toten. hoy es mi último. Pero hoy yo voy a cerrar con broche de oro para reconocer los videos de nuestro portal Telenor más visto. Lo que usted entendió, usted, usuario, que nos visita a través de nuestro portal, que dijo, bueno, este fue el que más conectó con la sociedad y tiene eh, muchas visitas. Como decimos en la calle, pila de visitas. No. Bueno, Vamos con los videos, yo los dividí de, dependiendo de las redes sociales. O sea, no los puse eh, de una sola red social, sino de diferentes redes sociales. Porque nosotros tenemos videos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hay un programa, hay un programa, de, eh, Roberto, tú tienes un programa detrás de cámara. Usted tiene un programa, tú un programa detrás de cámara. Ya. Bueno, estos los videos más, que tienen más reproducciones en cada red social. Vámonos con la red social de Instagram. En la de Instagram está un comentario del, del equipo El Team. El Team. Atención Roberto. En Instagram el video más visto Visto de Instagram fue el team de revelación del año. Los osobrosos. Eh, comentando lo que pasó con la Mami Jordan. Tuvo un tuvo aproximadamente 105 mil reproducciones ese video en Instagram. Un comentario de Néstor Flow, Néstor comentando, pero que espérate, un comentario de Néstor Flow, donde Néstor Flow y nosotros abordamos sobre la Mami Jordan, un personaje sumamente controversial en las redes sociales, tuvo 105 mil reproducciones en Instagram, es el video del 2019 en Instagram de Telenor, con más reproducciones, más visitas, ese sin duda fue el del Instagram, con más reproducciones, nítido. No no, no, no, no, el equipo táctico, eso sí. <risa> Vamos con, vámonos con, con YouTube. En YouTube, eh, el video de 2019 con más reproducciones fue la entrevista que se le hizo al influencer Luisa Fernanda W. Con un total de 160 mil reproducciones en un año. O sea, Luisa Fernanda W, 160 mil reproducciones, el video de, de YouTube de Telenor con más reproducciones... Eh, no solamente hay, en el de nosotros tiene 160 mil, pero en el video de un canal de Colombia tiene un millón de visitas, esa entrevista. O sea que aparte de, del canal de YouTube de nosotros, en otro canal, ¿qué es lo que es? Un millón de reproducciones, No han cogido dos videos, gracias a Dios. Eh, eso fue una entrevista que se le hizo a Luisa Fernanda, donde hablaba sobre las especulaciones de su pareja, que ahora ya lo declararon. En ese momento todavía no estaba muy claro, fue de pipe bueno. Y nosotros de manera fresca, como un fresco, yo como un fresco le pregunté sobre el Pipe Bueno en ese momento dio eh, entrever una supuesta mitad que hoy ya es una relación. Sin duda, ese video fue sumamente viral por la controversia y por la imagen que tiene Luisa, con más de cien, cien, eh, 160 mil reproducciones. Ese video. Y ahora vamos con el video en Facebook. En el Facebook de Telenor, el video con más reproducciones fue. Un náufrago de una persona que estuvo en, en, en una yola y, y compañeros de él. Sí, sí, sí. No, no hay alteraciones. Sí, sí. Están ahí porque tú podías buscarlo. Entonces, no, no, no, tú puedes ir ahí, están ahí. No, sí, sí, sí. Ahí no he escondido. Eh, ahí no he escondido. ¿Y sí, sí. por qué? <risa> Señores, eso fue una entrevista que le hizo el productor Yeyan La Antigua. Sí. Hey, hey, Yeyan La Antigua. Al náufrago de la persona que en este, este año eh, supuestamente hubo tiburones que se, se comieron sus compañeros que estaban ahí en la yola. Y él contó cómo fue esa travesía, cómo, cómo qué pasó en, en el momento de sus compañeros, cómo él sobrevivió en esa yola donde se veían los tiburones que se comían, que comían algunos de los náufragos que iban directamente para Puerto Rico. Ese fue el video, sin duda. Ese video tiene aproximadamente... Óyeme, Roberto, ¿cuántas reproducciones tiene ese video? Tiene 571 mil reproducciones. Más de medio millón de reproducciones. Tiene esa entrevista que se le realizó a ese señor, sin duda es el, el video rey de Facebook, si de tan, de tantas reproducciones. Eh, de, de, no, de 2019, en completo. Yo lo evalué por todo lo, todos los videos que salieron en el 2019 y esos tres fue en cada red. En Instagram fue el que mencioné al principio, el de YouTube fue de Luisa y el de Facebook fue esta... Fue el de ese señor que cuenta cómo tiburones estaban, se comían algunos de sus compañeros que iban en una yola rumbo a Puerto Rico. Esto fue esto fue lo, los videos más virales de nuestro portal Telenor, de nuestras redes sociales Telenor. Sin duda fue un año muy bueno para nosotros. Aumentamos muchísimo los seguidores eh, gracias al cariño. Y al trato del pueblo, yo pensé que los videos de, de Emily iban a ser lo más, pero tuvieron en la, en la posición número dos, que, que, que digo, tuvieron en la posición número dos, sí, sí, y tuvieron en la posición número en dos y tres por ahí, pero no estaban en la posición, no estaban en la principalía. Uh, gracias al público, gracias a todos ustedes y sin duda nos hemos convertido con uno de los portales más visitados del Cibao por el, por el contenido que, le que cada día creamos todos los productores, Roberto, el de mañana, todos los muchachos y el equipo de trabajo para que ustedes nos vean a nosotros como el principal a través de nuestras redes sociales. Seguimos más con el toque de mediodía.